Estamos cansados, muy cansados, de los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, de las violaciones a derechos humanos. Les decimos a los precandidatos a la presidencia de la república que los pondremos a prueba. El reto es el siguiente, persuadir a sus dirigencias partidistas y a sus legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad. Una Fiscalía cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno. Queremos una Fiscalía ...donde el personal esté debidamente formado y capacitado... ...con presupuesto suficiente... ...y que le rinda cuentas a los ciudadanos. Una Fiscalía que sirva es precondición para la justicia efectiva. A partir del día de hoy y hasta el último día del periodo legislativo... ...pondremos a disposición de la sociedad una plataforma electrónica... ...reforma 102.mx a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar aquí y ahora el artículo 102 de nuestra Constitución.